Sami Sosa por caso Pulpo. Sami bueno, Sosa, bueno. El, el, el toletero Sami Sosa, entonces citado hoy por ese caso Pulpo, lo vi, me sorprendí. Vamos a escuchar ahí, eh, eh, Engels bueno. <coughs> lizardo La Procuraduría General de la República citó para hoy a las 2 de la tarde al ex pelotero Sami Sosa, tras ser mencionado en el entramado de la corrupción denominado caso Pulpo que dirigió a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. La dirección de per persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, y el título de, pepa, de Petcat, Wilson Camacho, investigan el caso y citan al exjugador para ser interrogado con relación a la mención del expresidente. Ah, oh, sí, a la mención okay. del expediente. Entonces, Sammy Sosa y un hermano eh, habían sido citados principalmente, que, bueno, quiero decir, en diciembre de 2020 por el mismo caso, en la solicitud realizada en esa fecha, eh, la medida de coerción en contra de varios exfuncionarios acusados de corrupción eh, de esta empresa, General Supply Corporation, que era la empresa de Alexis Medina, entonces se autorizó a Sammy Sosa, en, su nombre es Samuel Peralta Sosa, para que, actuando en nombre de la sociedad, pudiera gestionar un préstamo o una línea de crédito hasta un monto no mayor a 10 millones de dólares por parte del Banco del Progreso, quedando autorizado para firmar cualquier documento para la adquisición de dicha facilidad y disponer de la misma. O sea, un préstamo de Alexis Medina, ¿verdad? A ver si, si no me pierdo, eh, amable, ayúdame ahí. Un préstamo de Alexis Medina a través de... no, un préstamo de Sammy Sosa de Alexis Medina, así es. Así es sí. y, ay, Dios mío. <risa> ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Un préstamo de Sammy Sosa, eh, que Sammy Sosa le iba a pedir, a Alexis Medina le pidió. Le pidió, le pidió? O, oye eso. Por Sammy eso, Sosa pidiendo préstamo. Sí. Bueno. Bueno. Pero bueno, eso, y, y así es que a ustedes cuando cobran el aire. ¿Eh? <risa> no pero no prestado. sí pero no eh, o sea pero un, un hombre hay que decir que Samizdat es un hombre de negocio también o sea no es normal no no es anormal quiero decir que un que Sosa le pida un préstamo a una empresa verdad o a una financiera para hacer un negocio siempre y cuando eh, tú como eh, ¿qué, qué fue fue <risa> Siempre y cuando tú puedas, o sea, siempre y cuando tú seas garante, ¿verdad? Y tú sí. puedas eh, pagar esa cuota del préstamo. O sea, si yo, eh, si un banco me ofrece a mí una cantidad X de dinero, es porque el banco sabe que yo puedo pagar esa, ese préstamo. Entonces, claro, claro. Eh, entonces, más o menos así es lo que ha ocurrido en este caso, y parece ser que eh, hay que ver por, o sea, la, la justicia quiere saber por qué es que Sammy Sosa le habría pedido un préstamo a Alexis Medina, y si... El, él estaba consciente del entramado que había en el caso Pulpo. O sea, Sammy está en una situación, o sea, no es difícil, no es pero difícil, que tiene que aclararlo, tiene yo que aclarar sé que está muy Sammy Sosa es, es estrella de, de, de la MLB, ¿verdad? Sí. sí que de, de, de, después que se hizo un millonario y se cambió el color, nadie lo ha vuelto a ver por aquí, <risa> ni tirando la primera bola. Está mal eso por Sammy Sosa. Sammy Sosa, usted es criollo, usted nada más cambió el colorcito. Usted de aquí, usted tiene que darle el calor también a la pelota dominicana. Venía a comentar el juego, a tirar la primera bola. deje de estarse viviendo una vida de Hollywood. Él no, se la puede vivir. Él se la puede vivir, pero, pero no se siente. Esa misosa tiene pertenencia al deporte. ¿Eh? Me viene, vino pues, del pues, pueblo, No se sí, siente, no, no, ya, se, no, ya, ya, no ya. se siente aquí en el claro. país ahora. Usted no, está mis hablando mis de esa el cumpleaños de él. No, ah, ni sí. lo, ya ni los cumpleaños, los cumpleaños de Iván Marlán, Anthony eh, y, y, y Jennifer López, nosotros, no, nosotros no tenemos que ver con eso. Entonces, donde nosotros podemos sentir a Sammy Sosa un poco en la pelotaria aquí y no se siente. Mira, hay una foto que yo estoy viendo de él, de Sammy Sosa, Sammy, Sammy del Black, movimiento, sí. de, Sammy de cuando él estaba con, en, con una gorra, del movimiento de Alexis Medina, que era. Fuerzas vivas no, tornado con Danilo. lo estoy viendo aquí, Néstor. Ahí tú la estás viendo. Ahí te la estoy enseñando. Bueno, no son amigos. Pues, ay, sí, ay, pues, eh, pero que esté metido tan hondo ahí, bueno, yo espero que no, porque eso sería una mancha muy fea en, el, en la vida de Sami Sosa. Porque, claro. oye, pero hasta ahora, en este momento, pues no ha trascendido nada. Se mantiene a esta hora de la tarde, las 4:49. Pues se mantiene la inter el interrogatorio no ha salido nada nuevo así que pues en cuanto pues se tenga más información por supuesto usted lo podrá ver en el portal Telenor, eh, cómo ha quedado eso de la eh, cómo del interrogatorio sí. a Sammy Sosa por el caso pulpo bueno Sammy el morenito de los de los bueno. 600 de los 600 señores